Con Santiago Matías y Roberto Salcedo en Agüero y ese círculo ay, ay, ay. Del, del anillo Fins. Bueno, yo voy a dar, yo voy a decir qué pasa y luego voy a dar un análisis del por qué está sucediendo esto. Que tal vez Santiago Matías no lo entiende, pero él en cierto modo tiene la culpa de que esto suceda. ¿Por qué tiene la culpa? Bueno, te van a ver el análisis mío, luego que yo explique qué es lo que está pasando. Pasa, flaco, eh, pasa que Yomel Emeloso dio una declaración en esto, en Vale por Tres, un programa de Roberto Ángel Salcedo. Sí. Y Yomel, eh, en un programa de Roberto Ángel, se hizo viral el, el, el, la entrevista. Él, viral. Por lo que él dijo de, de Cres y todo eso. Que eso lo, lo, lo hablaremos más adelante. ¿Qué pasa? Yomel... Eh, esa, esa, esa plataforma de hacer noticias, lo que se entrevista, es una estrategia nueva que la implementó el mismo Santiago Matías. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Santiago critica de que los medios de comunicación y que Roberto Ángel Salcedo se está beneficiando de la mayoría de los bochistes que se están haciendo a través de, de redes sociales y el urbano. Y él dice que el único beneficiado es él y que Roberto Ángel, en cierto modo, no es una persona que apoya el movimiento. ¿Qué pasa? Roberto Ángel Salcedo, según dice Santiago Matías, se ha beneficiado de las controversias que han pasado de los urbanos, que han hecho que sus programas eh, se destaquen a través de las redes sociales, como pasó con el problema de Yomel y Sandra Berrocal. Ahora, ¿qué pasa? Él... Acusa y dice que no, que esos programas no apoyan al urbano Que deberían beneficiarse los urbanos, los las plataformas urbanas En cierto modo, Santiago tiene razón en que sí De que la manera en que se están manejando los medios de comunicación Es una forma de hacer un ruido y luego se hacen viral en las redes sociales Pasa, ¿qué pasa con eso? Eso está bien, no está mal porque si el mañanero, Roberto Ángel, vale por tres, lo están haciendo, fue porque una plataforma llamado alofoquesmusic.net, el canal de YouTube de Alofoques, fue el primero que comenzó a viralizar ese tipo de contenido. Y ya todos los programas de televisión, todos los programas de televisión se enfocan en que nosotros tenemos que trabajar para que nuestro contenido se viralice en las redes. O sea, a Alofoques le metió esa presión a todos esos medios de comunicación. Empezó el programa de Jochi y y usted sabe que no de los porque todavía no ha trascendido nada de lo que Joshi estaba poniendo en el programa. Eso es una prueba, eso es una prueba de que el mismo Alofoque fue quien hizo que todos estos programas cambiaran. El mismo Alofoque que hizo que todo este motor de YouTube, porque el mismo Boli lo ha dicho. Y de por eso que yo culpo a Santiago Matías De la misma crítica que él hace Él fue que motivó a que personas trabajaran Te voy a explicar por qué Hubo una entrevista que se le hizo a Daisa Alegría Y a Mosa La Parra sobre lo que pasó con Alessandra Y esa entrevista se fue viral Pero a los fue que vino y le, le hizo a Lu García Eso fue a Lu García que la hizo Pero vino a los Foques que le metió a, a Alessandra La MVP y le tumbó todas las entrevistas a Luz García. Entonces, ¿qué hace eso? Que Luz García diga, bueno, este tipo es un demasiado una máquina, tengo que trabajar. Y todo el mundo está trabajando para llegar al menos a tener relevancia en las redes sociales. Y eso es así. Yo entiendo que Santiago Matías es responsable. Yo lo no veo bien, porque tú fuiste el primero. Tú eres el que motivaste a esa persona a hacer el tipo de contenido. A gente como el Mañanero, a gente como eh, Vale por Tres, como Más Roberto, hacer ese tipo de contenido. Que ellos no son urbanos, pero ellos, ellos sabían que necesitaban competir. Entonces, para poder competir contra ti, tenías que, que trabajar de la misma forma que tú estás trabajando. Y eso es lo que yo entiendo. Vamos a darle la bienvenida. Arol Lane, que está con nosotros, eh, por Bellaniris en el día de hoy, eh, eh, una fiel amiga de nosotros y de, de Telenor y de Espacio de los Osos. Bro. Bienvenido, Néstor, mira, bienvenido. Bienvenido. Ah, a ella placer, tú no le vas a pelear. A un placer. ¿Te un pusiste tú? A, no, no, ¿A ella tú no le pelea No, no, tranquilo, déjalo pleito. No, no, a ella no le peleas, pero había sido bella, la había peleado desde el principio. ¿Y por qué pelear? Sí, porque eso ¿no? No, porque es, es lo de pelear con Bella. No, no, Bella no. está bien, Bella tranquila por ahí. Bien, bienvenida, a Rolania. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Eh, Esto es un programa bien interactivo. Y te damos la bienvenida para que Si ustedes de cuando en vez se ven Esta hasta, hasta joven aquí con nosotros Ya ustedes saben que esto es, es parte de nosotros <ríe> quien dice. Uh, Así que ya ustedes saben Gracias mi amor por la bienvenida Gracias por el cariño eh, que me tienen eh, Hola chicos, hola <ríe> uh, uh, Un aplauso Néstor, <risa> <¿Qué es? una risa> Néstor. Néstor, flow, Néstor Flow Néstor Flow eh, Entonces seguía con el tema Entonces estoy, ¿no? mi opinión? Que para mí Santiago Matías no puede sentirse incómodo porque fue él que. Es como como te voy a poner un ejemplo. Es como el estilo de jugar de, de la NBA. Cuando comenzaron a tirar los jugadores de tiro de tres, todo el mundo comenzó a, traba, a trabajar los de tiro de tres. ¿Me está entendiendo a lo que yo me refiero? ¿Sabes? Que quien te mete esa presión, tú dices, bueno. Yo vi que él discutió con el agüero, el agüero porque el agüero no se le queda callado a nadie, le dijo su par de cosas que tienes razón, el, tiene agüero, razón el agüero, el agüero tiene razón, pero Santiago, tú tienes que entender que quien creó esta forma, de, como quien dice, el, el primero que empezó a, a impactar en redes sociales con lo que se dice, con lo que pasa, fuiste tú. Entonces muchas personas, en vez de lo que hicieron fue que, que adoptaron tu forma de trabajo para poder para poder escalar y poder tener relevancia en los medios de comunicación. Mira, mira, mi punto de vista sobre lo que está, lo, eh, las publicaciones y todo lo que está diciendo a los foques. Uh -huh. Primeramente, él dice como que Roberto Ángel Salcedo y su programa se están aprovechando de lo urbano. Para mí no. El urbano tiene que tener un buen manejo en cuanto a eso, porque mire el error que cometió el Meloso no entiendes, por eso se hizo viral la entrevista uh -huh. porque se desesperó y comenzó a hablar cosas que no debió hacerlo que ahora se está disculpando pero a los focos tiene que bajarse de esa nube porque él piensa que solo lo de él tiene que hacerse viral y no es así y no es culpa de los programas porque si yo tú me entrevistas a mí verdad y lo que yo diga es responsable soy yo, no eres tú, tú me estás haciendo una pregunta depende cómo yo reaccione para hacerla viral, porque si el Meloso le, le, le ponen ese tema y lo ignora se hubiese sido viral. No, él se aprovechó de ahí, de ese sonido, y le dio para allá. Y por eso es que a los foques tiene que usar la cabeza, porque está muy alto, para venir con esa ñoñería, dije que, que fulano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Como tú dijiste, lo mismo que inició, lo mismo que lo hizo famoso ahí, que están haciendo. Yo lo yo que creo que... Está corriendo su y tiene que estarse tranquilo, porque yo lo que creo que eso que sale que, para todo. No tiene que ver con el urbano. ¿sabes? Tiene que ver con quién más se está hablando en el momento. Porque si un por ejemplo, al, eh, vamos por un ejemplo que, un ejemplo Gonzalo Castillo, vamos por un ejemplo que no tiene que ver nada con lo urbano. Es el más que se habla en el momento. ¿Ustedes no creen que todos los programas políticos no quieren a Gonzalo Castillo? Claro, claro. Todos los programas políticos lo quieren para tener una entrevista donde la pueden sacar a Gonzalo Castillo, una respuesta que lo hagan eh, viral en las redes y en los periódicos. Eso es así. Ya la comunicación es así, ¿sabes? Ya no es como, como antes, que yo voy a, a una unas cosas para hablar bonito y que difundamos todos los bonito, No, ya, no, no, lo no solo lo, Roberto, no, Roberto Ángel Salcedo, ni Vale por Tres, ni más Roberto, ni el boli, no. Hasta los medios políticos son así.